Dentro de la oferta formativa de la Escuela Universitaria de Maresme, el Máster Universitario en Destinos y Equipamientos de Ocio y Turismo ofrece mediante cuatro módulos de asignaturas eh, complementarias, una visión muy completa de lo que es la gestión competitiva de destino de ocio y turismo. Especialmente, a mí me, me corresponde, tengo el honor de impartir lo que sería la, el tema o la asignatura competitividad y sostenibilidad en los destinos de ocio y turismo. Eh, todos sabemos que durante muchos años eh, las empresas y los destinos turísticos habían triunfado sobre la base de explotar sus recursos naturales, sus recursos, lo que llamamos las ventajas, comparativas... ...el clima, la, el sol, playa, la naturaleza... ...pues se convertían en importantes apelativos... ...para promover los destinos turísticos... ...sin embargo con el desarrollo mmm, multifacético del turismo... ...en diferentes regiones del mundo... ...las estrategias competitivas para desarrollar... ...nuevos conceptos, nuevas formas de ocio... ...se convierten cada vez más importantes... ...con esta asignatura los participantes... ...tendrán la oportunidad de, esta, de conocer, de practicar y de aplicar... Una muy completa metodología de cuáles son las diferentes fases para diagnosticar la competitividad de un destino turístico, cuáles son los factores que actualmente se consideran como eh, a nivel internacional como competitivos, es decir, cómo se considera que un destino turístico es competitivo y a su vez aplicar estrategias concretas de desarrollo para sus propios destinos.